Eh, bueno, pues un nuevo vídeo, empieza un nuevo vídeo, una nueva serie, una nueva, digamos una buena, una nueva etapa y bueno, un nuevo seleccionador, que es como Luis de la Fuente, que ya dio la primera lista del viernes y bueno, pues os vamos a ir contando todo, así que, eh, eh, ya sabéis, eh poneros cómodos que empezamos vamos allá y hola chicos bienvenidos a esta convocatoria de la convocatoria de los de la Fuerza. ha dado este viernes y bueno con la lista de casi 25 jugadores con 10 novedades 10 caras nuevas y bueno voy a pasar a, a decir los nombres y luego pues echaremos un gameplay como veis de con los nuevos jugadores que tenemos eh, de la convocatoria y bueno y iremos viendo y hablando cosas de momento vas a la, la, la, la lista de nuestros de nuestro 11 de Luis de la Fuente, de los jugadores que tenemos aquí. Y vamos allá, vamos a decirla, vale. Empezamos con Kepa, Lapor, Calla, Nacho Fernández, que se incorpora, vuelve a la selección después de casi de, pues, tres años o por ahí, casi del 2018, del Mundial de Rusia de 2018, no lo hemos vuelto a ver por aquí. Carvajal, Dani Carvajal, Pablo Paez Gavi, Rodri. Fabián Ruiz, Dani Olmo, era habitual, pero bueno, vuelve aquí, un gran crack. Fabián Ruiz vuelve también después de bastantes, bastante tiempo sin venir. Aspas, por fin le tenemos aquí al genio de las bateas. <ríe> Mikel Oyarzábal y ya está. Y bueno y luego Morata. Ese es el once que tenemos ahí para jugar. Luego está Morata, Pedro Porro, Merino. Íñigo Martínez, Martín Zumimendi Zubimendi, Gerard Moreno, Robert Sánchez, Alejandro Valde, Nico Williams, David Raya, Dani Ceballos y José Lu. Y bueno, pues este es un poco el once que voy a hacer de Luz de la Fuente. Bueno, un poco que hace el once con los jugadores de Luz de la Fuente con un mix, y bueno, pues. Vamos a hacer el 11 y... Bueno chicos, yo creo que... Este seleccionador ha cambiado la lista totalmente. Ha hecho una... Renovada... Y ansiada lista. Que necesitaba España, pero bueno... Sin tener todavía... Tenemos ya por lo menos una... Una estrella artillera como es Aspas. Una gran estrella que seguramente nos va a ayudar a mucho. Bueno, una gran estrella no, pero... Un artillero que por fin nos va a ayudar a mucho. Tipo Morata o más... Incluso por delante de Murata. Porque... Está haciendo mucho. Y bueno, pues... Estamos haciendo aquí nuestro 11 a voleo, ¿vale? Y bueno, pues... Vamos a ver qué tal. ese va a ser el 11. Vamos a ver qué tal. A ver, este es el, esto lo, lo, lo que pasa con el Luis de la Fuente es lo siguiente. Sus tres mayores pruebas de fuego van a ser la clasificación para la Eurocopa de 2024 esa va a ser una la liga de naciones la, final, la finalísima de la liga de naciones el 15 de junio me parece y la Eurocopa tiene tres pruebas de fuego <coughs> tres, tres pruebas de fuego claras como pierda esas entonces lo tendrá muy difícil para poder seguir o... Pues que renueve, claro, después del orocopa. Tendría que hacer el orocopa y luego renovaría. Pero... Tiene tres exigentes retos por delante y bueno, yo creo que los va a cumplir. O vamos a esperar todos que los cumpla. Y bueno, para mí es una lista más flexible que con Luis Enrique, bastante diferente. Y he visto todas las listas de Luis Enrique, todas una por una. Y bueno, pues me jode mucho que Ramos haya quedado fuera, porque no se tendría que haber quedado fuera, sinceramente. Pero bueno, yo creo que un proyecto pues determina todo. ¿Que lo tendría que haber incluido? Sí, lo tenía que haber incluido, yo lo pienso. Y no tenía que haber sido así. Pero bueno chicos, esto es así y él empieza un nuevo proyecto, una nueva, una nueva era, una nueva etapa y veremos qué pasa al principio de aquí. Jugamos el 25 de marzo contra Noruega, nos vemos con la Noruega de Erling Haaland. a ver qué pasa y a ver, pues bueno, Luis de la Fuente que armas tiene. Luego nos veremos con, la, con Escocia, con Escocia en Glasgow, que tenemos que hacer un pedazo de vuelo enorme porque Glasgow no está ahí al lado y ya sabremos qué ha pasado con Noruega de sobra yo espero espero por el, por el bien de de la nueva etapa y era que no nos estrellemos con Noruega no nos estrellemos con Noruega por favor si no será un batacazo enorme y vigilar muy bien a Haaland porque Haaland es un artillero también enorme. Y que puede hacer un roto. Más de uno. A más de uno. Así que. <tose> Tómate tu tiempo, Luis de la Fuente. Estudia quien tengas que estudiar. Y como, y, como, y como dices tú, haz el mejor equipo. Haz el mejor, el mejor equipo que que tú puedas pero un buen equipo es decir haciendo todo estudiando a los rivales desde ahora viendo cada cosa meticulosa porque cada error porque cualquier error nos puede no costar caro pero puede terminar muchas cosas así que yo diría que... Vale, chicos, pues vamos a hacer gameplay, ahora ya te sí. Te estudiarás muy jugar. bien lo que vas a hacer todo. ¿Cómo vas a jugar? ¿Qué planteamiento mm. vas a hacer? ¿En pro? Sí, podemos ¿Y jugar pro, hacer, eh? perfectamente, yo creo. Así que sí, bueno, chicas, ya chicos, no, chicas, vamos al gameplay no. y vamos allá. Mm. No estará aquí la rosaleda, ¿verdad? Sí, la rosaleda, sí. Ah, lo tenemos, pues vamos a jugar en la rosaleda mínimamente. Un gameplay de unos 10 minutillos eh... Primavera Esto es a las 8 menos cuarto 8 menos cuarto 8 y media más o menos Noche, sí, vale Ya está, ahí, todo personalizado Balón, no tenemos nuevo balón, ¿no? O sí OTAN, PRO ARRILA, ARRILA 3 No es una rila. Brazuca. Brazuca. Anda. Yabulani. El Yabulani. Que es muy bueno el Yabulani. El Yabulani es del Mundial de Sudáfrica. Qué curioso que esté aquí. Ese balón. El del Mundial de. de Supuestamente de Alemania 2006. El tricolor. El Mundial de México, me parece. La Champion desviestar yo me voy a poner este desviestar de la liga vale pues ya estaría chicos en la rosaleda, aquí está el último partido que hicimos hicimos eh, y convertimos 19% de, de, de goles y de tiros tiros un 21, goles un 4 y, y al contrario fue un 4, menos de un 4% un gol, 23 tiros pues vamos allá, chicos. Vamos allá. A ver qué tal nos va el partidete. Vamos a ver qué pasa. Uy qué buena. Ay, qué hago. Y bueno, ya estoy. Nos no he dicho, ya estoy. Eh, mirándome muy bien y jugando por fin Bus Simulator 2021. La verdad es que ya os explicaré, pero es una gestión bastante sencilla. Puede parecer compleja, pero es bastante sencilla. Con misiones bastante, bastante más entendibles y diferentes y menos agobiantes que en el Bus eh, 2018 y bueno, pues con objetivos muy claros y la verdad es que el, lo bueno es que ahora tenemos un hub que se ven las misiones el bus Matos 21 y la verdad es que me gusta bastante lo estoy probando, me lo estoy pasando ahora y estoy muy contento la verdad así que bueno, ya lo veremos por aquí en el canal porque es nuestra segunda serie nuestra tercera, no, perdón tercera o cuarta serie y bueno, ya os iré diciendo haré un vídeo de cómo es de así es eh, eh, Kena, que lo tengo aquí que también nos lo pasaremos por aquí y bueno, esperaremos por fin ya ha pasado, lo pasado un tiempecito en mayo, pues Hogwarts Legacy que tenemos muchas ganas de subirlo por aquí en nuestro canal y ya veremos a ver eh, pues eso, cuánta audiencia recibimos y cuántos likes a ver qué tal y nada, pues yo pues le voy a dar ya esto es un entrenamiento. Vamos allá chicos. Ok. Muy buenas, hoy nos hemos bajado al sur. Estamos en Mala, en la Rosalera. Somos aquellos dos puntitos que se ven allí arriba desde la cabina de Aspor. Interesante partido el que tenemos hoy por delante. Hay muchos ojos puestos en este encuentro. Todo a punto. En cuanto suene el pitido inicial, empezará lo bueno. Que a eso hemos venido. He dejado la acción de transmisión porque así no me mete copyright y claro, todos los signos y todo pues no se oye. Mejor así. Y bueno, o sea, a echar un España a Francia y vamos a ver qué tal. Yo creo que es el mejor rival para saber un poco el once que puede sacar luz de la fuente en algunos de estos dos partidos y si medir fuerzas a ver qué tal. Francia es muy buena, sí que es verdad con muchas estrellas y bueno, aquí le veremos de verdad a este, este 11 lo que es no pero bueno, ya sabemos que Francia son hombres muy corpulentos también muy velocistas como Mbappé también, que corre muchísimo Griezmann es el que más acierta y bueno, a ver ahí con qué par reciba Laga reci reci recibe, recibe al laga por fin otro portero nuevo con otros aires a ver qué tal qué tal nos va este partido a saber qué tal a saber qué tal lo jugamos Vale, chicos, pues salimos aquí con Oyarzabal Arrancamos con el 11 Ya se prepara Giroud, se preparan todos Está a punto de empezar este partidito Ahí la saca Giroud Empezamos, la tiene ahí perfectamente La tiene Upamecano su... Adelanta Para Griezmann, esa pelota para Griezmann La tiene de Dembélé si sí, estamos viendo el once ahora, portería, yo me callo. El explosivo Fabián junto a Rodri por delante de la defensa. Hoy todo el peso del gol va a recaer en un solo hombre. El entrador ha por jugar con un solo punta. Bueno, mejor solo mano lo que mal acompañado, ¿no? Y qué buena ahí, a ver ahí. Fabián Ruiz, a ver. Ah, se la han quitado. Hay que estar atentos ahí. Cuidado con Griezmann La lleva Griezmann ahora mismo. La a tiene muy buena y La por la había le interceptado. La por la tiene de Mele. Cuidado con Deberle. Entrario con de balé, no. El Hostia no qué buena detenerla. ahí. Qué buena de Kepa, cómo la parado ahí. La primera, el primer aviso de Francia. Hay porteros que empiezan los partidos algo despistados, pero este no es el caso. Menudo que ha sacado Barola. Vale, ahí en esto No se puede. Nos hechos falta claro. a nosotros, por las primeras faltan la para Francia. Francia. La primera falta la para Francia, sí. No amarilla, sí ahí está perfecto. Kepa. No. Esa intercepción ha estado muy bien. Muy buena, Dani Olmo. Vamos, Dani Olmo. Vamos, Dani Olmo. Se ah, ha elegido para estar en la portería. en defensa con buenísima, joven. Y papel estará junto a Osman Dembélé en el 11, cada uno uh. en su bando. Y liderando el ataque hoy estará Olivier Giroud. No Mbappé duda. es un auténtico animal de fútbol Hoy jugará sí, La, la tiene Mbappé, joder ¿eh? aquí Mbappé, que marca ¿Qué mucho Mbappé ¿eh? Bien, bien Ay, qué malos Que Francia juega no muy bien vale. Cambio de Ahora ahí Perfecto, ahí sin miedo. Ahí, perfecto Vamos Dani Olmo, Dani Olmo hola qué golazo chicos vamos vamos vamos gol gol gol gol gol gol ahí está qué golazo chicos, gol gol Perfecta, ahí está Damos nosotros el gol primero En la mesa, ahí está Ese pase de gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol está el primer minuto 10 ahí está el balón otra vez en juego y recordemos el marcador esto va 1-0 señoras y señores ahí está perfecto vamos allá chicos a ver ahora la tiene la pole Ay se me queda un poco corta tiene conate, cuidado con Grisman, la tiene Gio en medio campo, ya la El tiene Bale. Dembélé, cuida con Dembélé, que es muy peligroso de Dembélé. Perfecto, ahí muy bien, la hemos interceptado, la tiene. El pase no le sale como esperaba. Kunde ahora cuida con Kunde. la Apoyo tiene Griezmann. Uf, cuidado, vale, muy buena ahí. No, no, no. No se detiene ante nada. ¡Joder, qué parada, que pavocho! Que no es la de Kepa parada hecho a Ya ves qué parado de pa macho. Un minuto 13 ya, chicos. Se la el compañero para iniciar jugada. Uh. Tú uh. cuelga la bola. ¡Qué buena presión en ataque! El cuero sale y sacarán de la esquina. Pero cuidado que cuidado que no la cueran, eh. Pelota en juego con defensa lo intercepta. Ya no se están achicando. Mundo 15. afuera. Centro, centro cortado por Carvajal. Pasa el peligro de momento, pero ojo. Hay que sacarla de aquí esta pelota, chicos. Hay que sacarla. Uno de los hombres que defendía. El guardaveta se hace con la bola. Muy buena presión en campo contrario. Abajo, abajo, abajo. Mbappé. Oh. La toca no. para Mbappé. Ausman Dembélé. Menuda parada. De Kepa. Joder, es que la tengo que sacar de aquí. Si no, mal. Ha sacado en corto. Cuidadito que hay que mandarla a la quinta avenida. Ay, no, o me he equivocado, macho. Parece que los galos van a probar la defensa rival. De momento aguanta, de momento aguanta. Despeja en el centro para curarse en salud. De todo el favor para que se haga ah, contraataque. Es que lo he hecho fatal ahí el hueco, macho. Fatal. Palón para el francés. Fatal el hueco. ¡Buen pase filtrado! ¡Qué buena! Pero otra vez no me deja, macho. No me deja, eh. Ahí, ahí. Ahora, ahora ¡Ah! más fuerte, tío ¡Ay! No ha tenido Rodrigo, chicos Vaya tiro que ha tenido Rodrigo ahora Joder, ahí dándose la vuelta Ha sido un tiro muy difícil Era un tiro difícil, ahí, eh Muy difícil, la verdad Ese tiro de Rodrigo. Mbappé, cuidado con Mbappé Vale, vamos a bajar otra vez Carvajal Va para Ollarzabal ¡Qué mal! se Tenía que haber tirado No tenía que haber hecho ahí el pase ¡Qué balón ha metido arriba! Uh. Acaba con el peligro despejando bien ¡Mbappé! Uf, uh. ¡Oh, que eso el empate! Se la quita. Dios y se la lleva. Ole, ole, y, ole. y nada, se va a estar rondando en busca del empate. Necesitan sacar un poquito más de garra y de carácter para definir en este tipo de jugadas. Que no saquen la garra, que este si no, me veces envían a casa. <ríe> porque ir perdiendo después de tirar Vamos veces, arriba. Todo un dolor de muela. Parece que pueden remontar, pero si no marcan, no hay tutía. Nada, fuera de juego de Dani Olmo. Era buenísima, pero. No se da ni de ahí defendiendo defendiendo el medio campo. Ahí está. La tiene con su La tiene Mbappé. Cuida Mbappé. No, hombre, ahí no. Muy buena. A ver, desmarque ahí ahí Desmarca, desmarca. Ahí, un poco justa. O sea, buenísima ahí eh oh. ay qué buena era chicos que era buenísima esa ese tiro vaya tiro que ha hecho ahí buenísimo el tiro ahí ¿eh? pero además magnus es que es muy difícil superarle Daniel Mo, a ver ahí. Nada. Se la ha jugado con esa salida pero ha conseguido el cuero. Se la ha mucho en esa salida así. Cuidado de ahí, eh. macho Fernández ahí muy bien haciendo su, su, su trabajo. A ver. El cuero se acerca en zona peligrosa. Rodrigo. Rodrigo. Vamos, Ceballos, Ceballos, a ver, Ceballos. ¡Ah! Nada. Se la, me, la comió, me la comió comido Me la comió comido macho. Falta a favor de la selección española Falta ahí de España, muy bien o sea, Es que no sale nadie, tío Dios, no sale nadie No se adelanta nadie no puede hacer el pase Mbappé Balón para Giroud Cuidado Giroud Se apoya en Mbappé ¡Qué bien defendió esa acción! No. Su empeño tiene recompensa. La bloca quepa sin problema. Menos mal. Gracias, quepa, patio. No, que me estás librando. Ahí, ¿no? ahí. Vamos, vamos, vamos. Perfecto ahí, vamos. Ahí. Corre. Ah. Se me ha quedado Oye, la pared Zabal corta, pues creo que se me desmarca. Girú. Este contraataque no tiene mala pinta. No, con Suomeni. Cuidado, Suomeni. Mal. Con va con Samení, cuidado Somení. Sigue adelante imparable. Bueno, mal. Somení va a matarme casi el partido. Rodri. ya. Intenta mantener el balón, pero no lo consigue. El rival no puede con él. Increíble que para dos. Para dos machos. Gracias, Quepa. Estoy aquí, un sin sentido y el defensa repele el balón en el último momento y estaba ya casi dentro no <risa> oh. qué mal paso. ocasión para empatar wow oh. reflejos qué paradón! pero esa foto no te Nada, la sé fuera de fuera juego porque era fuera de juego menos mal ah se me queda corta ahí con los pases Bonate, Bonate, Chaminí, Raviol, puede no, Nah, Giru se le ha ido arriba, se le ha ido fuera. arriba en la pelota. un remate imposible. Carvajal se te ha ido arriba Giru. Rodri controla. Rodrigo <tose> ahí, ahí. sube para arriba, eso es. Dani Olmo. Ahora ¡Ah! el defensor. sorprende con esa entrada. Buena defensa. Excelente pase de Pelota normal Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Falla por completo en el pase. <tose> al espacio aquí muere la jugada fuera Mbappé falta a favor de la selección falta falta de Francia Hermano que no lo veo cuánto queda Chuminis que dirían en Inglaterra dos minutos vamos Mucho a ver ahora partido. la por a ver ahí jugando a ver ahí buah wow, era buenísima Atención. tío si en el corner irán por dos. el corner chaval el último córner del partido. El último córner del primer tiempo. que ah, ¿eh? ah. ocasión. No, estaba muy fuera Miquel ahí. Estaba fuera. Estaba muy fuera Miquel. Bueno, vamos a ir al descanso. Ganando por uno. Es muy corto. Bueno, a ver si mejoramos el resultado. A ver si mejoramos ya el resultado. A ver. Nos vamos al descanso. Minutos de refresco para futbolistas de aficionados. vale pues vamos a seguir chicos y bueno vamos allá sale esta vamos a la segunda parte yo creo que me voy a poner voy a poner vamos a poner aspas que es un poco más determinante que arzabal vamos a poner ahí aspas en la siguiente pues que entre aspas Salena comienza la segunda parte. Qué buena ahí, vamos para adelante. Ah, es que están súper adelantados, macho. Leo Hernández. Francia sube la pelota y gana metro. No. Menuda parada. ¿Qué parado? Vaya parado, ¿de qué está, chicos? Ahora sí, ahí está. En raspas, ahí está. Perfecto, chicos. La ponen corto. Corta el centro. El balón ha salido y tendrán que sacar demanda. Y tenemos que sentenciar Atención el, que el partido. Hay que sentenciar el partido, chicos. ¡Oh! ¡Qué pase! ¡Rodrigo! ¡Sol! Ese envío lo corta a la por hoy era buenísima Joder, es que se movió y nico tío se ha desmarcado un nico y ya no ha cogido Posición el paso vamos viva vamos ahora nah, se iba muy toda. adelantada muy adelantada chicos nada, vamos a salir fuera a este Rabió. Uy, uy, uy. Me juego lo que ¿A que va a montar la contra. La bloca quepa sin problema. Perfecto. Ya aspas. Qué buena ahí. Vamos, oh, Carvajal. Rojal. Controla. Carvajal puede llegar hasta la línea de fondo. Y ahí se acaba ah. el ataque pelota del equipo rival. Buena ahí. con el esférico. Vamos, vamos para adelante, vamos Carvajal. Los españoles arrancan como un tiro a la portería contraria. Qué buena ahí. Qué golazo chicos, vamos, gol, gol, gol, gol, Qué golazo de, de Olmo de, de Fabián chicos, perdón, Dani Olmo creí que era Olmo, pero no, Fabián. Qué golazo de Fabián, chicos, vaya olazo. Perfecto. ángulo del gol, la pone donde quiere. Ahí está. Pumba. Ha pillado justo Cañonazo a carrera. Increíble ahí, eh. Se ha arrancado en el momento preciso, luego encarado al portero y pumba. Muy bien ahí el Cañonazo a carrera. Luis. Con este tanto pone tierra de por medio dos en el electrónico. ¡Fabuloso! Ceballos la ocasión está ahí. Oh. El príncipe de las bateas Aspar. Bien el Madre mía, qué tiro ha tenido Nico, chicos. Para mamán, Casi lo. Casi abate a mamán, Pero es que le ha faltado. ¡Buah! Está a punto ahí, eh. Muy bien, Nico. Perfecto ahí, es ¿eh? muy bien. Allá va Atrás, abajo, atrás, abajo. abajo, abajo, que viene Rabiot Cuida con Rabiot Vamos, continúa, continúa el balón va la No de oh, qué parada Inkey, bueno, de para donde quepa, donde chicos qué parada, un de quepa vale, el Falta que sacará el combinado francés. vale, meto allá, Sí, podría meter a Gaya. Vamos a meter a Gaya. Pues sí, a Vea, José Gallá, entra allá A ver qué nos hace Gallá en el juego, chicos. Uh. Vamos, vamos para afuera, vamos para afuera. Con espacio para liarla. Cuidado con Mbappé Cuidado con Mbappé Es una buena ocasión oh, Que para donde quepa, quepa chicos Para ¿Sí? donde quepa eh Increíble para donde quepa No ha tocado al rival Buena recuperación Pero todo a favor para que se monte el contacto Vamos Ranier, vamos Fabián Ceballos va, la recibe que puede oh, ¡Qué buena era, Batman, chicos! A punto de matar a Batman, ¿eh? Vale, el cambio. Se va Conan. Pues se va a Giro y entra Conan. Y entra Conan, chicos. Y este va a ser el cambio, se retira Giro y le sustituye Coman. Eso es Coman. Cuidado con Coman, ¿eh? Estar pendientes con Coman. Nada de nada, los rivales recuperan la posesión ¿Cómo no, lo no, no, no Joder, qué tío Te Esto quepa. es increíble, que paradón de qué para? ¿Dónde quepa, tío ¡Qué paradones Saca el corto Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida Muy buena Aspas pierde el cuero pastíos es que estaba solo. En Siga la carrera estaba solo. Que te está el ¡No! Coma. ¡No! El balón sencillo para Kepa. Sencillita. ¡No! Envío, lo tiene casi hecho. ¡No! ¡Qué parada! Para alejar la pelota de los tres palos. Oye, van una cosa, esta última parada es una cosa de locos. Dios, Dios. ¡Es el momento de sacarle jugo a la posesión! ¡No ah. consigue apoderarse de la pelota! ¡Vamos, aspas, aspas! Está, veremos cómo termina. Llegó aspa. ¡Golazo! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Qué golazo de aspas! Ahí está el máximo artillero Qué golazo chicos, perfecto. Aquí está la repetición de ese gol, ya lo ven, ha sido una contra de manual. Y ha acabado marcando con un potente disparo desde media distancia. Cómo ha batido ahí a Yamanman chicos, con ese disparo casi, diría yo, casi llegando a la escuadra. Increíble el disparo que tiene este chico, aspas, ¿eh? Madre mía, ¿cómo está? No me imagino cómo está en el Celta, chicos el Cómo está Anelis en el Celta en Madre mía. mía, cómo está en el Celta Llegamos al minuto 70 de partido Espacio libre para Dembélé en la banda oh. Paco, que ha sido eso? la ha tirado fuera No me lo explico Tampoco parecía un remate imposible No, ojito que le cortan el pase y pueden contra golpear. Griezmann va por ella. Increíble que para de Kepa. La enchufa Coman. No, ¿vas a meter a Iñigo ahora. Qué suerte ha tenido Coman Macha la primera. ¡Boom! Joder, chaval. Qué suerte ha tenido, tío. Esta jugada ha sido como una tragedia griega que subidón al salvarla el portero del milagro Y qué bajonazo inmediatamente después Cuando ves que la ha cazado el que va a ser tu verdugo Vale, pues sale Zubimendi Y entra Íñigo Martínez Ahí está Se renueva el juego con 3-1 en el marcador Ha sido un lío ahí Una cantada Enorme, chicos, qué cantada Falta a favor de la selección española al final va a salir el tío indemne de la jugada, ¿eh? Pues que tenga cuidadito en los próximos minutos porque no creo que le pase una más. ¡El príncipe de las bateas, Aspa! ¡Uh, oh, sí! ¡Fabián Ruiz! ¡Vámonos, chicos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Qué golazo, chicos! ¡Perfecto! de pues Ruiz ya llevando bolete. gran movimiento para superar a su marcador y miren cómo acabó todo ahí vemos el uno contra uno y cómo mete ese zambombazo que se cuela dentro Vaya ahí tiro, tiro chicos arroyo. increíble qué tiro eh qué tiro Marquez. Esto está a 4 -1 y volvemos a atacar de centro Paco Entrada limpia y efectiva. Pelota para y no no, no, no, no, no. Para ¡Qué parado! La, la hecha Greenman, quepa. Esto es lo de quepa. Es, es de otro mundo, la ¿eh? Madre Kepa mía, Kepa. no sabía que estaba quepa tan... Aquí lo, han, lo han puesto, oh, lo han chetado aquí. Nada no, el afuera. Que no se os va afuera, Francia. Esta vez no. Ceballos. Nadie le corta el paso en ese costado. Vamos a paz. Ahí está, chicos. Soy profesional, ¿eh? Le iba subiendo. Le iré. Lo pueden ver de nuevo. Hubo mucho que exista modo humano alguno de detener un chut con tanta potencia. Aspa, Aspas también la sabe poner, no solo con A coman, ¿eh? <risa> Ahí está el príncipe de las bateas. El segundo, doblete del príncipe de las bateas. Joder ceballos se me ha lesionado. Ceballos, tío. En serio, se me ha lesionado ceballos. Me voy a poner a Merino. ¿Por qué? ¿En serio? No puedo hacer cambios, jo. Se me ha lesionado ceballos. Dani valle se me ha se me ha lesionado, chicos la no. chuta la bloca oh. hostia esta iba con peligro se nota que el jugador está lesionado quizá tenga que abandonar el campo sal sal sal seguir avanzando. sal el va para el oh. Gol gol, gol. De ¡Qué buena, plan, chicos! Todo. ¡Qué espectáculo de partido! <ríe> ¡Sí, su sí, uno chicos! Vemos una vez más este gol Hay que decir que el centro iba bien, ¿eh? Y acaba rematando de cabeza sin mucho esfuerzo No ha tenido ni que moverse Como abate a Van, Van ¿eh? Increíble ese cabezazo de Aspas Buah. Demasiado Muy bueno El marcador es cada vez más contundente Con el 18 El príncipe de las bateas Diego Bastas. Teo Hernández Gritma El no. El el Ay, ¡No! ¡No, no! no No, no. Mira, 6 a 1, el 6. El 6 quepa, el 1. El 1 Francia, eh. Madre mía. Los, de las que me ha salvado quepa, mogollón, ¿eh? 5 minutos para el descuento. Cuidado. Cuidado. Cuidado. ¡Madre mía, qué volea de eso es que no se puede parar ya, chicos, eso. Es que... Eso es que El gol que... llega tras ese buen centro y parecía que la iba a romper, pero no, volea templadita y para adentro Fabián pierde el balón. Coma ha sorteado los defensas ay Dios mío lo que ha fallado era gol o gol no podía fallar esa ocasión con el 25, canaringa. y hago aspa Rodri con el balón tiene apoyo se ha colado sal sal sal sal como sal, sal. ha subido la temperatura en un momento Paco ¡Gol, gol, gol! Han marcado pero saben que ya no tienen opciones de llevarse el encuentro el 20, Mbappé recupera la posición de Cuero ¡Qué bien protege el esférico! ¡Qué pase de Dembélé! Mbappé recoge el balón en profundidad ¡Y ¡Gol! Y para adentro. Se nota que necesitaban goles y ya llevan dos muy seguidos. Ahora seguir trabajando para empatar. El siete, Griezmann. Ceballos. Mueven para Carvajal. Mbappé. Hernández, esa pelota no llegará a su destino ni de broma. El defensa corta la bola. El balón ha dado en un defensa 6-4. De un metido 3 en un momento. Corner bien sacado. Y logran despejar el corner. Vamos, corre, corre, aspas, corre. Suena el pitido claro. final y la victoria se decanta por el lado del conjunto local. La verdad es que esta ventaja de dos goles les ha ayudado bastante a afrontar el final del partido. Bien jugado. Qué bueno. Su partido ha sido, creo que, para enmarcar, Paco. Bueno, chicos, bueno, pues que espero que os haya gustado pena, no hay este gameplay, este partido España-Francia. Y nada, nos vemos unos días antes del encuentro, ya os diremos. Así que, bueno, yo me despido. Nos vemos. Chao.